¿No quiero la música? ¿qué? allá, señoras. No, no, para no, ¿qué? ¿Qué Van a hacer puras fotos, por favor, no tiremos. Vamos a mala. No trae la. Trae. por mi Guacha? Guacha, ¿quién es el celoso? Tú eres el que no la querés traer. De primerito así como que. ¿Cómo? Sí, cariño. Porque Ira tiene muchas experiencias. Después voy a grabar unas cosas donde muchos <Risas> de los fans, primero fueron sus maridos, mis fans, y cuando llegó la señora y dije, ¿por qué si es esa vieja? Y ahorita hasta me graban ellas las Neylas cuando está el viejo de la, con, tirado de panza, así mira Te, te mira decir a mí, Lili, te amo y aquí mi viejo está de paz, aquí y lo estoy grabando el coche que te está mirando. Él, él fue el que te encontró. no tiene una plumita por ahí un este. empezó a salir sus canciones de Por eso. Ahí va, eh. Queso, ¿Qué es Lili, ¿Sí? No te conocí, pero ya está. Ahí va la foto, ¿eh? <risa> <risa> <risa> Ahora que. Ahora que. que. Acabo de pegar a mi papá y no a esa madre. Ay, sí. Ay, ay. Ay, no. Ay, ay. qué, dijo? ¿Qué dijo, otra vez? ¿Qué dijo? y yo aplaudo a mi baltazar porque mi baltazar no la dejen en paz balta? pues está mi balta? sí el el ¿quién sigue? la señora la señora ay Dios mío mi tibis no que es que vino, que no, rápido. El por andar, de denamos, hoy nos faltó, me vale madre, me vale es que madre. Me... Mi cada mi mi show se los juro, cuando ustedes nos vayan a ver cada me me show es diferente. Claro que, a mí no me cuentan los demás, a mí no me hacen rayos. Con mucho respeto. Con respeto, mira mi Lili. Mira, mira. Ahí yo te sigo desde Atlanta, Jorda. Jordan. ¿Jordan? Que <risa> sientes acuerdo. ¿Cómo te llamas? Gemma Ramírez Desde Desde Atlanta, ¿Tú? Jordan. Como Exactamente. Exactamente. divina rosa. Exactamente. Hermosa de verdad. Y así te quiero. Gema. Gema con queda G, M, M, ya, mija, ya Es que soy pendeja, pero ya me. <risa> soy pendejita, pero. Estira. Estira. Es que Saluda. Yo no Estira a, la a, mi a mi titis. Y no me acuerdo de los malos. No, la doña de... porque. Lo que, es que te la rayara con estilo. ¿Qué me la rayes con estilo. mi Porque esta camisa. Lele. Sí. Es para mí. Para mí. La casa azul, para el éxito primero hay que chingarle y para todos esos pendejos que te quiere humillarse. A a su madre Pues todos tenemos, ¿verdad? el pedacito que le toque, A ver, a ver, Gracias. No. Y ya sabes que a mí no me gusta enseñando enseñando pero si sí, me andaba descomponiendo. Pero, pero, pero sí no, no, yo no ¿ya el señor? ¿Dónde ¿Dónde ¿Dónde ¿Dónde te te en tus luzes, labios te compro tus ojitos. ¡ay! Para que no me ignores, te compro un mundo entero. Péndeme tu esperanza. Péndeme tu existencia. Para no seguir vivo. No. Yo la cedito y se la gracias, Eso es todo. Es fácil, yo me he arriesgado en el camino. Tuve millones de tropezones, pero aquí seguimos en el camino. El chingar su todos que nos escucharon, ¡Todo lo lados, Es muy especial, ¿ok?